Muy buenas a todos, eh, soy Nacho García para el blog elBichólogo.com y aquí vengo con una nueva entrevista. Esta vez tengo aquí a Paco, que es paleontólogo, ilustrador y además se dedica a, a divulgar ahí en el mundo de la blogosfera. Muy buenas Paco, bienvenido. Muy buenas, un placer estar aquí. El placer es mío, siempre, siempre he querido entrevistar a algún paleontólogo y hasta ahora no había tenido la oportunidad. Mira tú por dónde. Bueno, a ver, como ya he dicho, tú eres paleontólogo. ¿Cómo es el día a día de estos científicos? ¿Cuánto hay de Alan Grant en vosotros? Pues depende de a quién le preguntes. Porque, como en cualquier disciplina científica, hay gente que se dedica a cosas más de laboratorio o gabinete, gente que es más de campo y también depende del grupo de organismos que estudiemos. Has ido a preguntarle a alguien que estudia dinosaurios y que encima adora estar en el campo. Disfruto cada, cada parte del trabajo, ya sea estar en la biblioteca documentándome, ya sea estar escribiendo, ya sea estar pasando horas frente a un hueso o mirando por el microscopio unas secciones delgadas, lo disfruto todo, pero la verdad es que eh, para eso sí que tengo una vena muy romántica, muy, muy Alan Grant, eh, <risa> y es que del campo si pudiera ser no me, no, no me sacarían en absoluto. Así que depende, depende a quién le preguntes. Eh, interesante, interesante. Yo, yo también me habría gustado a mí ser paleontólogo en mi época y desde luego también, yo creo que también disfrutaría todas las partes, pero como siempre el campo es el campo. Y supongo que aquel tema del descubrimiento, el ir escapando y sacando un poco de historia tiene que ser apasionante. Es que es eso, es que lo que estás sacando a la superficie eh, nadie más lo ha visto, ¿no? Lleva millones de años eh, ahí totalmente encerrado, sellado y, y es algo nuevo. Ya sea pequeño grande, más importante o menos, es algo completamente nuevo. Sí, sí, debe ser fascinante. Bueno, ¿y cuándo empezó tu afición por los dinosaurios? Supongo que Parque Jurásico la, la alimentó mucho, ¿no? Eh, digamos que sí, exacto. La palabra clave es alimentar. Eh, yo siempre me he jactado de, de decir que mi afición a la paleontología y los dinosaurios era anterior al Parque Jurásico. Y es cierto, eh, me gustaban un montón. De hecho, la razón de ir a ver Parque Jurásico era cómo vamos a no llevar al niño al que le gustan estos bichos, siendo que sacan esta peli, ¿no? Pero lo cierto es que eh, sobre reaccionar así a la mínima... De no, no, a mí me gustaba antes. Eh, es difícil de saber si hubiésemos seguido por el mismo camino esa generación de paleontólogos de no haber existido el parque jurásico. Así que yo creo que un mínimo de crédito sí que hay que darle. Sí, sí, la verdad es que desató una especie de dinomanía alrededor de, de estos animales que, que oh, lleva, lleva tantos años de historia de paleontología, pero hubo como un boom ahí con, con parque jurásico. Así es. De hecho se llegaron a registrar picos en, en matrículas en geológicas en Estados Unidos, según se publicó. <risa> Qué curioso. Y, y bueno, ¿cómo encaminaste tu carrera hacia los dinosaurios? ¿Cuál fue, digamos, el itinerario para conseguir ese trabajo que tanto te gustaba? ¿Un camino fácil? Eh, bueno, hablando de lo que es en sí el itinerario, eh, no sé si la gente lo sabe, pero bueno, se puede hacer a través de geológicas o de biológicas. En mi caso, eh, como también me gustaba mucho la biología de por sí y la zoología, pues como que lo tenía claro teniendo Biológicas al lado de casa en Valencia. Así que fui directamente a Biológicas. Y allí, pues si llegaba a paleontología bien y si me quedaba por el camino con los, con los animalillos actuales, pues tampoco, quiero decir, eh, estaba todo relacionado y no había problema. Respecto a la, la parte ya pura y pura de paleontología, pues fui encaminándome a través de asignaturas y colaborando sobre todo en el departamento y luego ya tuve la suerte de que había todavía un curso de doctorado en, en paleontología en Madrid y fue cuando eh, decidí dar el salto y ya volcarme más en la especialización. Ahora, eh, como hay varios másters en todo el país de paleontología, pues digamos que hay un poco más de oferta. Aunque se ha cambiado el plan de estudios, habría más oferta y ahora tendría más difícil el, el decidirme hacia dónde ir. Pero bueno, en cuanto a... A lo que es fácil o difícil, pues todo lo que es el camino marcado, que es carrera, asignaturas, colaboraciones, becas, todo lo que es un camino marcado es fácil. En el momento en el que ya te quedas solo ante, ante el material de estudio y ya eres tú el que tiene que planificar, eh, dar forma a tu investigación y sobre todo ya lidiar con la administración pública y con los papeles ahí eh, ya... ¿Qué, creo, qué, va, qué creo, vas a contar? Así es, pero todo lo que es puramente el camino a seguir de estudiar y demás, que realmente te apasiona, yo creo que ya no es solo en paleontología o en zoología o biológicas o cualquier, cualquier disciplina científica, lo que es la parte pura y dura de estudiar, aunque sea dura, si te gusta, la sacas sin problema. Al final todo es cuestión de pasión y de, de que te guste lo que haces, ¿no? Exacto. Bueno, y a todo el mundo le suenan algunos dinosaurios como el Tiranosaurio, el Triceratops o el, reci el recientemente resucitado Brontosaurus. Pero ¿cómo sí. es el panorama dinosauriano español? La verdad, eh, ha cambiado muchísimo desde que yo era crío. Yo recuerdo, abrías el típico libro de dinosaurios cuando eras crío, eh, veías ahí tu mundi y hacías España, a ver qué hay aquí. Y como mucho te aparecía una especie de de Iguanodon, marcado o algo así, decías, mmm, pues qué birria. <risa> pero, pero ha cambiado muchísimo la cosa, porque desde huesos medio rodados y rotos que parecía que apuntaban en direcciones, a tener eh, géneros y especies únicos en el mundo descritos aquí, y, y, y géneros y especies de otros lugares también descritos aquí, y tener eh, representación de paleoecosistemas eh, tan ricos y tan bien representados como están ahora, Ahora mismo, digamos que eh, trabajar en paleontología de dinosaurios en España eh, no tiene nada que envidiar con estar trabajando con faunas africanas o americanas, en absoluto. Si ya lográramos eh, tener un poco el, el apoyo de las administraciones y un poco más de darle un poco más de vidilla, eh, ya sería, sería una pasada. Porque ya te digo, a nivel de descubrimientos, eh, los dinosaurios españoles tienen mucha importancia y, y, y mucha más que tendrán. Sí, sí, no, la verdad es que yo recuerdo cuando empezaba a leer los libros de dinosaurios y tal, de chiquitito, eran todos dinosaurios norteamericanos, eh. sí es. parecía que solo había allí y que aquí esto era un heriado. La verdad es que hemos ido siguiendo un poco, sobre todo muchas veces por tu blog también, y cosas así de descubrimientos y demás, y la verdad es que sí que es la sensación que yo tenía, que, que por lo visto éramos tan biodiversos en el pasado como en el presente, ¿no? Así es. <risa> bueno, eh, tú has publicado varios trabajos científicos relacionados con los dinosaurios, ¿de cuál te sientes más orgulloso? Orgulloso. <risa> ¿A quién quieres más a papá, o a mamá. <risa> Darle un científico sobre su trabajo y cuál de sus resultados es el que más... No sé, es un arma de doble filo, porque yo creo que todos hemos tenido la sensación de, de no estar yendo a ninguna parte o de no estar aportando nada. Entonces, yo creo que me quedo con, eh, con dos cosillas. Una, eh, un estudio que hice de dientes de dinosaurios carnívoros. Eh, los terópodos o dinosaurios carnívoros, como cualquier carnívoro que veamos en un ecosistema actual, eh, están infrarrepresentados en comparación con los herbívoros, con lo cual sus restos son muy poco abundantes. Y en ocasiones, en algunos eh, yacimientos o, o formaciones enteras, todo lo que tenemos de carnívoros son, con mucha suerte, cuatro huesos y, con menos suerte, eh, un montón de dientes sueltos. Eh, estudiar los dientes no es moco de pavo y muchos dientes son muy parecidos porque al fin y al cabo tampoco hay tanta especialización dentro de los carnívoros y dentro de los dinosaurios carnívoros todavía menos pero digamos que cuando logras eh, coger tus apuntes de estadística de la carrera, rescatarlos del olvido y darles uso y empezar a... y, y te llevan a definir una serie de grupos y... hice un trabajillo de dientes de, de terópodo que me quedó bastante chulo y me sentí bastante orgulloso cuando se publicó ese es uno y por otro lado que no, es, no ha sido una publicación como tal pero bueno se presentó en un congreso eh, lo que fue el estudio paleistológico que hice porque cuando haces un proceso cuando haces una investigación desde el mínimo y más inicial proceso de tomar muestra eh, procesarla en el laboratorio eh, montarte tú las láminas delgadas observarlas al microscopio haberte empapado con bibliografía para saber lo que estás viendo y, y Además, en este caso creo que también hubo que rescatar apuntes de la carrera, de cuando daba histología, ósea y demás, y es como, al final, eh, es una reflexión que yo he hecho muchas veces, al final eh, rescatamos más cosas de la carrera de la que nos creemos. Porque al terminar la carrera tenemos la sensación de que nos ha servido más la experiencia propia que lo que nos han enseñado, y aunque eso es verdad, muchas veces en tu día a día no, no aplicas tantas cosas de la carrera como, como cabría esperar, se aplican más de las que crees si realmente estás así moviéndote en serio. Si te estás dedicando a esto, a acabas aplicando muchas más cosas. Porque ya ves, yo ya sacando apuntes de histología que no cogía desde segundo de carrera y cogiendo apuntes de, de estadística, quizás desde, que desde primero no había tocado. Y, sí, sí. y precisamente todo esto te ayuda al final a, a resultados súper chulos. Y en el caso de histología, pues llegas a determinar el grado de madurez de un individuo y, y y ves al microscopio estructuras súper interesantes y fue un trabajo redondo en el que hice cada uno de los pasos yo y por eso también me sentí muy orgulloso. Sí, la verdad es que luego parece que, que un artículo, que una ponencia en un congreso es algo que, eh, es una se prepara una charlita de media hora, una hora y ah, eso es rápido. A veces también. Sí, no, pero bueno, el trabajo que te lleva hasta llegar allí es, es la parte dura, ¿no? El otro es simplemente un poco de cara a la galería, ¿no? Sí. Luego, es verdad también que, que yo también tenía esa sensación cuando acabé la carrera de que tenía la sensación de que no había aprendido mucho, ¿no? Que prácticamente era... Luego, es luego, verdad que sí, que sí que has aprendido y que además te vale, ¿no? Que parece sí, es. que has perdido un montón de años sin hacer nada y que luego resulta que sí, que tiene su utilidad. Bueno, pero tú no solo eres investigador, sino que también eres divulgador, ¿no? ¿Cómo ves la divulgación en España? La divulgación en España es, <risa> sí, en general, yo diría que en alza. Eh, hay un montón de divulgadores sobre todo en internet, eh, han aparecido blogs y plataformas de divulgación bajo las piedras, eh. lo único que queda como asignatura pendiente quizás de la divulgación de, eh, en este país es que se valore, porque hay muchísima gente que estamos dedicando nuestro tiempo a divulgar y lo hacemos por puro amor al arte. Que después vamos a unas jornadas de un colega a dar una charla de lo nuestro y nos invitan a una cerveza. Ya no estamos por pagados, pero que después intentamos pedir proyectos o pedir contratos y, y, y la cerveza ya no nos sirve. Entonces, quizás la asignatura pendiente de la, de la divulgación en este país sería que valiera como parte del currículum de un científico. Pero en realidad, como tal, cantera hay de sobra y hay muy buenos divulgadores en este momento. Sí, sí, además, sobre todo, como tú has comentado, ¿eh? en la, la esfera de Internet, ¿no? En... Así es. Además es cuando a más, más gente llega y se quitan un poco las fronteras de, de países y demás, ¿no? Así es. Bueno, eh, buena como estábamos hablando, buena parte de tu actividad divulgadora la haces en la red. ¿Crees que el futuro de la divulgación está en Internet, en los blogs y las redes sociales o que es una burbuja 2.0 que termina explotando? Muy buena pregunta. <risa> <risa> Porque eh, precisamente esta conversación la hemos tenido en muchos ambientes diferentes últimamente acerca de si lo que estamos viendo en la red explotar va a acabar de deshincharse o si va a seguir adelante, yo creo que va a acabar transformándose porque, al menos, ya hablando en concreto de la divulgación en la red, eh, estoy viendo que tiene un proceso cíclico. Eh, tú antes veías un divulgador y daba sus charlas o tenía sus libros o tenía sus... sus lo que fuera, y ahora estamos viendo lo mismo en internet. Vemos que alguien tiene su blog, eh, vemos que luego también hay asociaciones de blogs, plataformas mayores que están agru a, agrupándolos además, que a su vez están eh, eh, transformando o más bien están dando lugar a jornadas físicas donde la gente acude y, vuelven, y volvemos otra vez a la, a la charla magistral, se están volviendo a dar charlas en persona. Así que digamos que lo veo algo como cíclico, aunque se están transformando constantemente y la gente abre blogs nuevos y se van juntando y se van separando, volvemos al final siempre a lo mismo, a, a que el formato de los blogs es equivalente al del que escribía una revista o, o, o escribía libros, a que los propios blogs y plataformas también están dando lugar a eventos físicos en los que volvemos a las charlas divulgativas mm. como las conferencias de antaño que eran el único medio, entonces creo que todo se va a ir transformando sin más. Evolución, eh, ¿no? <risa> sí, yo creo que no, sí, sí, va a seguir evolucionando, no va, no va simplemente a explotar y ya está, porque creo que el, al final el formato es el mismo, hasta en el caso de los videologs, sí. eh, es una especie de mezcla de artículo y de ponencia sí, sí, todo fusionado, sí, sí, sí. Con, con lo cual creo que, que todo tiende a evolucionar y que, aunque no tengo ni la más remota idea de lo que cabe esperar en el futuro, eh, estoy convencido de que va a seguir adelante de una manera u otra. Sí, sí, no, la verdad es que quizás es más más, más que una nueva forma de hacerlo, unas nuevas herramientas, ¿no? Y como Exacto. todo supongo que es cuestión de irse adaptando y uh -huh. irán surgiendo novedades, ¿no? Eh, bueno, precisamente nos has hablado de esas plataformas de blogs y tú con las has colaborado con varias de ciencia, ¿no? Como El Ojo de Darwin o Hablando de Ciencia. Uh -huh. ¿Cómo es tu experiencia en esas plataformas? ¿Los posts que escribes, los escribes tú sobre lo que tú quieres o hay una especie de línea editorial o una línea temática? Más que líneas, eh, lo que hay es eh, una serie de secciones o apartados. Por ejemplo, en Hablando de Ciencia están las reseñas, está Pregunta Hablando de Ciencia, en la que tú te encargas quizás de hacer alguna respuesta a preguntas que plantea eh, el público en general. Eh, en el Ojo de Darwin también había una serie de secciones, pero en realidad, fuera de las secciones, eh, cada ponente, o en este caso cada, cada redactor, tiene total libertad. De hecho, si estás en un proyecto de estos de divulgación con más gente... Es porque tienes un carácter propio a la hora de escribir, un modo de escribir y una manera de expresarte que les ha parecido interesante. Yo en este momento la verdad es que eh, a nivel de escribir posts, ahora mismo estoy centrado un poco más en, en mi propio blog, hace mucho tiempo que no estoy en este modo de, de estar colaborando muy muy activamente con, con estas plataformas, pero bueno, voy a ver si voy a ir volviendo a meterme, pero vaya, mi experiencia es buenísima. Por eso, porque tienes toda la libertad del mundo a la hora de escribir, tampoco... Tienes la obligación de estar escribiendo un artículo a la semana o, o, o al mes que quizás nosotros tendemos más a obligarnos a nosotros mismos con nuestros blogs personales para darle un poco de vida y venga, ma, hoy que he escrito otro, pues a ver si programo otro para que se publique mañana o pasado, sin embargo en, en, en las plataformas así colaborativas como hay más gente siempre va a haber alguien publicando un artículo, tampoco es como que la gente se relaja diciendo ya publicará, pero digamos que como hay un contenido más o menos constante. Eh, no hay presiones a nivel personal y yo creo que el, el buen ambiente que se respira es clave para que funcione ah, o sea, se quitas un poquito la presión de, de tu propio blog que yo estoy empezando a experimentar ahora que, que he abierto este <risa> bueno para, para la gente que esté interesada en este tipo de divulgación eh, colaborativa pero que no sabe <risa> o que no quiere montar su propio blog es difícil formar parte de estas eh, plataformas de blogs ¿Cuál, cuál es el proceso de selección o cómo, cómo entras a formar parte de ellos Precisamente, es una cuestión un poco difícil de contestar si no, si no es pasando por hacerse un, un propio blog. Porque precisamente en ambos casos si fui reclutado, por decirlo de alguna manera, fue precisamente por tener un blog propio. Entonces, el proceso que yo le, que lo, yo le recomendaría a alguien que quiera escribir en una plataforma de estas, es que aunque sea regañadientes, que se abra un blog, o si no, que trato de colaborar en alguno. Eh, alguna vez he, he publicado ya algún post en el mío de alguien que quería publicar algo, muy pocas veces, pero se da, se da, que alguien quiere darle salida a una idea que tiene sobre un artículo de divulgación y pues simplemente sería buscar a alguien que estuviera interesado en publicarte el artículo en su blog, se pone como autor y ya está, y luego lo que creo que es muy importante es hacer networking, ¿no? el estar en en comunicación con esta gente. La parte buena de la divulgación actualmente es que se ha eh, mezclado completamente con las redes sociales, de modo que casi ya nadie, com ya no se comenta tanto en el propio blog como se hace en las redes sociales. Y yo creo que si alguien quiere ponerse a trabajar en uno de estos proyectos de divulgación así con más autores integrados, yo creo que lo que tiene que hacer es precisamente eso, networking, ponerse a a comentar activamente, a dar su opinión y hablando se entiende la gente, por supuesto. Sí, sí. El típico, el típico imagen que te ponen todos los blogs de, este blog se alimenta de tus comentarios, ¿no? Al final lo exacto, importante exacto. es la, la comunicación. ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, es muy importante. Bueno, eh, como ya nos has dicho, tú también escribes tu propio blog, ¿no? El Paco Zoico. Cuéntanos de qué va. ¿De qué va? <risa> Así de grandes rasgos, ¿no? grandes, grandes ah, bloques temáticos, ¿no? si sí, sí, después de casi 10 años no supiera contestar a esta pregunta sería para matarme, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, yo creo que el, lo que define mi blog es que usa constantemente figuras de la cultura popular, cine, televisión y demás para explicar conceptos de paleontología. Eh, y es algo que poco a poco me he dado cuenta que es, que es su nicho, ¿no? Porque hasta... Hasta hace poquitos años era simplemente mi blog de paleontología, que igual te comentaba una noticia, como comentaba una chorrada de alguna película, y poco a poco pues se fue mezclando todo, ¿no? Y hay veces que hasta mientras estoy comentando una noticia estoy haciendo referencia a cualquier película o a cualquier imagen así más, más popular. Entonces yo diría que ese, ese es el carácter ¿no? del blog, que usa referencias de cultura popular, cine, televisión y demás, para hacer entendible la paleontología. Digamos que ese sería el el principal rasgo que lo define. Es muy recomendable el blog. Ya, ya lo, lo pondremos también en la dirección al, al final de, de la entrevista, pero. Pero sí. Amón. He hecho, he hecho de menos. He hecho de menos. Bueno, por lo menos la última vez es que lo vi, lo y por encima desde que renovaste. Y he hecho de menos la sección esa que tenías de sí. posturas de excavación. Cierto. Cierto. Sí. Me, reía, me reía mucho con ella. Sí. Sabes qué pasa que se generaba, se generaba mucho material para esa sección cuando excavaban más sitios. Sí. O sea, que había más. Cuando estás en la época de estudiantes siempre tiendes a colaborar en más excavaciones, que te, te avisan de los de este departamento, que te avisan los de tus compañeros de otra universidad y vas a pasar una semana a su excavación, vuelves. Y cuando pisas tantas excavaciones diferentes, al final, pues, es inevitable que eh, las horas de sol en, en tu cabeza y esas cosas acaben por desembocar en esa, en esa clase de posts. Sí, además es un, es un este blog con mucho sentido de la... humor, está muy bien, está muy bien. Bueno, eh... No solo ya hablando de, de como paleontólogo, como divulgador, sino que también has trabajado y publicado en, en la pale, con paleo, ilustración. ¿Has hecho algún curso específico o lo tuyo es talento natural? Decir que es talento natural sería echarme demasiadas flores, ¿eh? pero en realidad no he hecho ningún curso. ¿no? En mi caso siempre me ha gustado dibujar, siempre he dibujado dinosaurios y animales desde este crío. Eh, es una afición que nunca abandoné y poco a poco pues fui mejorando con el tiempo y cuando ya di al salto a hacer dibujos eh, usando herramientas digitales pues tuve la suerte de contar entre mis compañeros de universidad estaba alguien que ahora mismo es uno de los mejores ilustrados de este país que es Oscar San Isidro y estuvimos trabajando juntos al principio de meterme yo en lo digital y aprendí un montón de él. Eso más parecido que he tenido a, a, a un curso, pero vaya, ha sido mmm, aprender a base de hacer, sin más y como mucho algún tutorial de voy a hacer esto a ver cómo se... La, plástica, la práctica eh, hace el maestro, ¿no? La práctica, por supuesto. Ahora, ahora en Google hay montones de tutoriales. Exacto. Sí. <risa> bueno, ya has comentado algo, pero quería preguntarte, ¿eres artista digital o tradicional? ¿Prefieres así las nuevas herramientas tecnológicas o te mueves más por el encanto de lápices y pinceles tradicionales? El encanto del lápiz no lo tiene ninguna herramienta digital. Eh, de hecho, en la actualidad estoy volviendo a coger un poco el lápiz para hacer bocetillos, aunque sean así a nivel, a nivel cartoon, a nivel cómic, y lo echaba mucho de menos. Aunque sí que es verdad que precisamente las herramientas digitales para hacer, por ejemplo, eh, reconstrucciones paleoambientales son mucho más útiles. Por una razón muy sencilla, generar un paisaje, no voy a decir que sea sencillo, pero generar un paisaje digitalmente eh, puede ser realmente bastante más fácil o al menos rápido o, o vas a invertir mejor tu tiempo que si te pones a dibujar con el lápiz cada una de las ramitas, ¿no? Entonces eh, las herramientas tecnológicas ayudan un montón en, en este tipo de, de empresas, ¿no? Como hacer un mural de una reconstrucción paleambiental para, que qué sé, imagínate un, un mural de un museo. Si tienes que hacerlo a mano, evidentemente, eh, tanto a nivel de detalle como de horas de trabajo, pues no, no hay color. Sí, sí, o sea, una mezcla de tanto según, según lo que, a lo que te diga. Digamos que dependiendo del objetivo. Sí. Si es por mi, por amor al arte, a mí el lápiz me sigue pareciendo de lo más agradecido del mundo. Pero cuando ya quieres meterte en una empresa más grande y decir ya no solo hago un dibujito de un bicho, sino me voy a reconstruir tal ecosistema, yo ya me iría más por métodos digitales. Sí, bueno, aquí en este mundo digital lo analógico siempre sigue manteniendo su encanto. Por supuesto. Bueno, la paleilustración pal es también una forma de divulgación. Eh, sí. ¿Qué aspectos consideras claves a la hora de realizar una ilustración científicamente realista para un libro, por ejemplo? ¿Cómo te documentas? Bueno, aquí eh, inevitablemente voy a contestar de un modo sesgado. Y es que eh, ilustradores conozco de, de dos tipos, los que venimos de paleontología y los que vienen de Bellas Artes. En mi caso toda la parte de documentación, por ejemplo, cuando tengo que reconstruir un dinosaurio, es eh, más inherente a mí mismo y a mi formación, con lo cual eh, invierto más en, en la técnica artística, por así decirlo, mientras que cuando me toca construir algo, algún animal que no conozco, es, es un grupo que me es más ajeno a mi, a mi campo de estudio, en ese aspecto me acerco más a lo que deberían hacer o, o a lo que hacen, de hecho, eh, los ilustradores que proceden más de las artes, y es que creo que hay un, una necesidad muy grande de conocer la anatomía de estos animales. Muchas veces no vale con simplemente ver el esqueletito y hacer una silueta por fuera. El, las posturas, eh, más o menos por donde iría la musculatura del animal, incluso a veces hacer inferencias un poco ecológicas para ver de qué color lo pintas, que parece una tontería, pero es, es una <risa> discusión, ¿no? Eh, y hay veces que hasta diferentes para ilustradores muy buenos, todos ellos tienen opiniones diferentes respecto a qué colores dar. Pero yo creo que hay que tener un, como una mezcolanza de conceptos en, a tener en cuenta, tanto de anatomía como de ecología y demás. Y claro, dependiendo del grupo que vayas a reconstruir, pues tienes que hacer más esfuerzo o menos. A mí me pones a reconstruir un terópodo o un sabrópodo y quieras que no, por deformación profesional lo voy a hacer de una manera más, más automática pero me pones a reconstruir un mamífero del terciario y me has pillado en <risa> con los pantalones bajados. No sabría muy bien por dónde tirar y me tocaría refrescar un poco de anatomía de mamíferos. Y... Pero yo diría que lo más importante para mí es eso. Aunque ya te digo, como alguien que viene precisamente de, de ciencias, precisamente aunque la mayor importancia se la doy a que sea riguroso y a que necesita saber anatomía, en mi caso mi mayor dificultad sería eh, a la hora de técnica, ¿no? que, que, que quede algo estéticamente bonito y realista, porque vengo precisamente del otro, <risa> Interesante, interesante. Y ahora algo que has comentado, por ejemplo, en el tema del color, eh, en la ilustración científica de dinosaurios, ¿cuánto se puede dejar a la imaginación del autor? O sea, ¿a hora de reconstruir un animal hay mucha libertad a la hora de interpretar las pruebas que tienes o es mejor seguir la corriente de pensamiento predominante? Por ejemplo, el tema del color, el tema de las plumas y dónde colocar las plumas... Mm -hmm. A ver, eh, todo lo que se sabe porque hay una evidencia, eh, yo creo que si alguien se considera paleoilustrador o paleoartista y no es simplemente un artista que se ha dedicado a hacer de repente un dibujo o un dinosaurio, si realmente estás picando la reconstrucción como tal, si hay evidencia que apunta en una dirección, estás obligado, de una manera, digamos, moral, <risa> obligado a seguirla, porque si no estás haciendo una reconstrucción, si no estás haciendo simplemente pues, un arte peculiar, pero si realmente hay una evidencia que apunta en ese sentido, tienes que seguirla. Si no, pues estarás haciendo un dibujo muy bonito de un dinosaurio, pero no estarás haciendo una reconstrucción acorde a, al conocimiento actual. Pero más allá de lo que hay o no, eh, de lo que hay eh, evidencia, todo de lo que no hay evidencia y que sería imaginación o especulación, pues todo depende de para qué sea esa reconstrucción. Si es para acompañar un artículo, pues puedes imaginarte un poquillo, darle un poquillo a la imaginación, pero tampoco mucho. Si es para un mural o algo así, pues ya te puedes emocionar un poquito más. Entonces, yo creo que depende del de, de objetivo de, de la reconstrucción porque, por ejemplo, si es precisamente para ilustrar un descubrimiento, para dar a conocer un dinosaurio, para dar a conocer un, un, un yo que sé, la fauna de un yacimiento o algo, eh, va a ser un producto de consumo directo del público para conocer un trasfondo científico y si estás especulando mucho quizá el mensaje que estés dando no sea el mismo que capte la gente. Si tú quieres eh, Enseñar, mira, he descubierto este tipo de dinosaurio aquí. Y el artista lo pone de colores súper brillantes y le pone un... Yo qué sé. Sí. <risa> unos apéndices de comentarios así súper especulativos y demás. La gente se va a quedar con eso más que con el tipo de dinosaurio, por ejemplo. Entonces, todo depende para lo que sea. Si es para informar y para divulgar de una manera totalmente rigurosa, la especulación puede estar, pero... Contenida, sin sí. Contenida. Si no, si es algo mucho más de recreo, digamos pues yo creo que esa está bienvenida. De hecho, hace poco estuve en el, en el Encuentro de Jóvenes Investigadores en paleontología y hubo una ponencia a cargo de mis colegas Daniel Vidal y Carlos de Miguel en que hablaban de esto precisamente, de que hay veces que una especulación bien hecha sirve como hipótesis eh, que luego se puede falsear o no. Y es curioso porque justo eh, días después se publicó un artículo de Elena Cuesta, una compañera mía que estudia con Cavenator, el, el depredador este de las ollas, Pepito, en el que realmente demuestran que los terópodos tendrían pies, digamos, de pollo, con las escamitas típicas que se les reconstruyen. Y es la primera evidencia que hay directa de que los dinosaurios terópodos sí. tendrían pies <risa> con escamas como las de las aves. Y se llevan reconstruyendo así durante. ¿Décadas? Sí, sí. Yo, los... De hecho no pensé que había alguna evidencia científica, nunca lo he pensado, pero... pero... Pues ha sido siempre un, un grado de especulación que se daba por hecho que por, por tener una pata parecida a la de las aves tendrían una estructura, una podoteca parecida. Y, y es un grado de especulación que se ha, se ha cometido siempre. Y como defendían estos colegas, un grado de especulación puede servir a plantear hipótesis que se pueden falsar y se pueden refutar y se pueden contrastar, ¿no? Y de repente, ¡pum! A la semana siguiente se contrasta una perfectamente con un artículo, ¿no? Claro, qué interesante, sí. interesante. Se puede, se puede. Se, puede. se debe especular un poquito para plantear hipótesis. Siempre en su contexto, ¿no? Sí, sí, siempre en su contexto y siempre que tenga un, una base. Bueno, nos has nombrado ahora el EHP, este encuentro sí. de jóvenes investigadores en paleontología. Este congreso uh -huh. está dedicado a jóvenes investigadores. Que, eh, perdón, este congreso que está dedicado a jóvenes investigadores ha superado ya su décima edición. ¿Cómo surge esta iniciativa? Por lo que tengo entendido nació en 2003 eh, y fueron unos, eh, en su momento, doctorandos de la Universidad de Zaragoza que decidieron montar pues eso, un congresillo para ponerse en contacto con otros colegas de, de bueno de paleontología pero de muchos otros campos de, de todo el país para reunirse, eh, ponerse al día de sus investigaciones y también que de algún modo sirviera como de antesala a otros congresos no para ir digamos perdiendo la vergüenza y, y ir practicando y ir formándose en esto de, de la comunicación entre científicos. Y yo a ese primer año, la verdad es que no, no acudí porque yo aún estaba en primero de la carrera. <risa> aún no había, aún me había salpicado todo este mundo, pero en 2004, que fue el segundo, sí que tuve la suerte de que ocurriera en Valencia y lo organizaran gente de, de Valencia, así que nos llegó la información de pleno. Y fuimos, y, y la verdad es que es una iniciativa buenísima, porque ves eh, desde... desde las primeras etapas, cómo es un congreso, ves a gente que está empezando sus carreras de investigación desde el primer peldaño de cualquier comunicación súper pequeñita o cualquier póster que, que parece que es poca cosa, pero están ahí defendiéndolo, están dando el callo y están ya aprendiendo a, a defender su investigación delante de, de otros colegas. ¿no? Y la verdad es que es, es una iniciativa en ese aspecto ante la que me quito el sombrero y que ha funcionado hasta el punto de que es eso. O sea, en 2003 empezó, este año ha sido la, la edición número 13, el año que viene era 14, que vuelve a Valencia, así que... La verdad es que a mí me, lo conocí por medio de ti uh -huh. y, y me sorprendió, ¿no? Porque además el hecho de que esté organizado por jóvenes, ¿no? Es, me parece una idea muy así aceptada. ¿no? De hecho, ya desde el principio como que te vas fogueando y además no tienes la presión de estar contra gente que lleva ya décadas presentando. Y te dice, bueno, me he presentado aquí mi póster, ¿no? Vas como más relajado, vas como entre iguales, ¿no? Y yo creo que es una forma muy muy buena, ¿no? De irte cogiendo un poco de tablas en esto de los congresos, que luego al fin y al cabo es bastante importante. Así es. Bueno, pues vamos a ir terminando ya y quería preguntar ¿cómo ves la situación laboral en España para las nuevas generaciones de biólogos? ¿Crees que hay futuro aquí en España? Y luego también, bueno, pues que nos des alguna sugerencia o consejo para aquellos que están buscando su hueco en el mundo de la biología o en el de la paleontología. ¡Buf! <risa> es una mala pregunta con la que cerrarlo todo porque quieras que no tenemos que ponernos en la situación actual y la situación actual no es para bailar ni para echar cohetes. Que la cosa está mal es algo que todo el mundo sabe y también suena atópico al final. ¿no? La cosa está muy mal, tal. Está mal y muchos no estamos trabajando en, en ciencia ahora mismo, pero yo creo que lo importante es que se mantenga la ilusión. Porque la mayoría de nosotros si decidimos dedicarnos a esto, ya sea, ya sea paleontología, biología, <ríe> astrofísica, lo que sea. Si hemos decidido, decidido dedicarnos a esto no ha sido por hacernos de oro. Con lo cual, eh, que la cosa esté mal, pues está mal. Pero, por ejemplo, yo ahora mismo me contento con poder seguir sintiéndome tan paleontólogo como antes por seguir divulgando, por seguir teniendo pequeños proyectos con algún colega de eh, podríamos mirar esto, podemos sacar un articulillo, aunque sea para, no sé, que quieras que no, lo importante yo creo que es mantener un poco la ilusión. Y eso es aplicable a cualquier campo de ciencias biológicas o ciencia en general. Entonces, eh, yo creo que esto, esta situación tiene que, que acabarse en algún momento, eh, empezará a generarse empleo en algún momento. Futuro yo creo que hay. Para las nuevas generaciones y para... también nosotros que somos un poco más comunes y para todo el mundo. Trabajo va a haber, pero se va a demostrar que esta es una carrera de fondo. Entonces, lo que no hay que hacer es, es desistir y mientras mantengamos ilusión, ganas y sigamos haciendo lo más mínimo, seguiremos estando en activo de una manera o de otra. Que nadie se desilusione por el hecho, por, porque por ejemplo se termine su beca predoctoral o su postdoctoral y tenga que ponerse a trabajar de cualquier otra cosa, que siga trabajando en eso, aunque sea muy esporádicamente, porque yo creo que es esto, que al final va a ser una carrera de fondo y cuando las cosas empiecen a mejorar, nos alegraremos de seguir en activo. Y mi consejo, pues que no haya miedo, que no haya miedo ni de lanzarse en proyecto, ni de irse fuera, ni de quedarse, pero seguir trabajando a tiempo parcial, que no haya miedo. ya te digo, porque si al final hemos elegido este camino, no ha sido precisamente para hacernos de oro, sabíamos un poco también a lo que veníamos, aunque, aunque estuviéramos en época de, de vacas gordas. ¿no? Así que yo creo que hay que atreverse, hay que atreverse y conservar la ilusión y no dejar que nadie en absoluto nos la pise. Muy bien, pues veis, al final ha sido un buen final, ¿no? Bueno, menos mal. En un, en un ambiente... En una ambiente... la situación laboral, como última pregunta, eso... y, en un medio, y en un medio pesimista siempre hay algún mensaje de optimismo. Bueno, Paco, sí. pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer y a mí personalmente, ya digo, a mí me a que me molan mucho los dinosaurios, ha sido una entrevista de lo más interesante Y muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Nos vemos por las redes sociales. Nos vemos.